Hola, soy su amigo Rafael Cavazos y le invito a que se una conmigo en mi oración por la mañana. No sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres y al estar escuchando esta oración, yo te pido que te unas conmigo y que juntos oremos. Yo aquí donde estoy en este momento, pero allí donde tú estás, simplemente acompáñanos, acompáñanos en mi oración. Oración por la mañana Y aunque quizás la escuches Fuera de la mañana A cualquier hora Del día, de la tarde, de la noche Y en cualquier lugar Acompáñanos Esto es por ti Y esto es para ti Y para la honra y la gloria De nuestro Dios Dice la escritura en el Salmo 5.3 De la nueva traducción viviente Señor Escucha mi voz por la mañana Cada mañana Llevo a ti mi petición y quedo en espera. Y así es, Señor. Cada día, cada día, Señor, elevamos nuestra voz para hablar con usted, Padre Santo. Y que al escuchar usted nuestra voz, Señor, de clamor, de petición, de oración, le pedimos en el nombre, que es sobre todo un nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que al escuchar nuestra voz pues, en esta hora, Señor, Usted se muestre, se manifieste en mi necesidad. Nos estamos uniendo, Señor, a nivel global con esta personita que me está acompañando en este momento. No importa dónde ella o él se encuentre, Señor, pero allí está ha abierto este video. Y Señor, yo quiero que usted se muestre y se manifieste en nuestras vidas. Con esa petición especial que que Él o ella tiene Y en nuestra propia necesidad Señor Pero nos unimos como uno solo Sabiendo Señor Que usted escucha mi voz Y que cada mañana que presento mi petición Quedamos en la espera Que pronto usted Nos dará la respuesta Y Señor Hazme oír cada mañana Acerca de tu amor Inagotable Porque en ti confío Muéstrame ¿Por dónde debo andar? Porque a ti me entrego. Y así es, Señor. Que cada día, cada mañana, cada momento, que al tomar un tiempo para orar, como este que estamos teniendo en este instante, Señor, y que sea acompañado por esa personita que está allí, junto conmigo en este momento, porque en ti confiamos, Señor. Y muéstranos por dónde debemos andar, muéstranos qué debemos de hacer, porque a ti, Señor, ponemos todo, todo, todo en sus preciosas manos. Y mi Dios, cualquiera, cualquiera que sea la necesidad, la ponemos en sus poderosas manos, Señor. Y lo damos por un hecho, que se toma control total de cada necesidad, sea financiera, sea de salud, sea moral, espiritual, familiar, matrimonial problema con los hijos, Señor, tome a mi compañero, mi compañera que está allí conmigo, Señor, en este momento, Escuche también a ella su petición, y Señor, que usted se muestre y se manifieste poderosamente, que se muestre, Padre mío, en esa necesidad que hay, pero lo hacemos con agradecimiento, lo hacemos, Señor, con ese anhelo, lo hacemos con ese anhelo, Señor, de que usted, al escuchar, usted da la respuesta, esa respuesta exacta, esa, re, esa respuesta, Señor, que es necesaria para nuestras vidas. Padre Santo y Eterno y Maravilloso, al venir ante su presencia, lo hacemos con gozo, con alegría, con felicidad, para que esas palabras no queden en el viento, sino que lleguen ante su presencia y usted tome, Señor, el control de nuestras vidas. Y gracias Padre Santo de antemano por la respuesta y que este venga a ser un apoyo grande de oración Señor para la personita que me está apoyando, que está ahí conmigo, donde quiera que se encuentre Señor en cualquier parte del mundo. Y Padre a usted le damos la honra, a usted le damos la alabanza y toda la gloria para su honra, para su gloria y para su alabanza Señor solamente y gracias por escucharnos y escuchar también a la personita que está conmigo gracias Padre Santo y gracias por la respuesta que por fe ya nos dio en Cristo Jesús amén, amén, amén si necesitas más apoyo en la oración simplemente escríbenos ahí tienes nuestros correos y con gusto te apoyaremos de una manera más directa contigo Bendiciones y un fuerte abrazo.